Shalom queridos amigos, Shabu Tov, buena semana y sobre todo hoy, feliz día de Hesed en Yesod. Me desperté, me desperté con ese pensamiento, Hesed de Yesod. Yesod es el último punto de la preparación, del resumen, de la síntesis, de la destilación de todo el Tikkun que ya hemos hecho para prepararnos de modo tal que podamos actuar sobre la malhut, sobre el reinado, sobre el mundo de lo denso y de lo múltiple. Y Gesed de Yesod. Gesed de Yesod tiene que ser el principio de lo bueno que está en toda la preparación. Yo me alisto a actuar sobre la realidad. ¿Cuáles son los puntos, los puntos de bien inamovibles? Que me van a acompañar allí y busqué una alegoría una, una buena alegoría mientras paseaba por acá por el minúsculo salón de mi camarote y paseaba mis ojos sobre los cuadros que ya he logrado poner en las paredes y sobre lo que todos ellos me dicen y de alguna manera hay algo de jeset de yesod en estos cuadros porque puedo leerlos de tantos modos distintos desde una actitud de bien algo que me produce algún tipo de sugestión de bien, forzosamente es Gesed de Yesod, si yo me estoy aprestando a salir a trabajar sobre la realidad. Era de la tormenta, la tormenta en un océano que bulle. Ahora, me pregunté a mí mismo, Gesed de Yesod, Yesod es una columna, es un estandarte, es un fundamento, es un cimiento de todo y el otro océano aquí, que hacía tanto que no lo mirábamos juntos. Entonces, de pronto me acordé de un ejemplo precioso de Gesed de Yesod, un ejemplo de Gesed de Yesod en libros. Y te voy a contar, mira, cuando tuve que, en función de estar mudándome aquí al barco pirata tuve que decidir achicar mucho mi biblioteca entonces entre los libros que traje conmigo para acá hay algunos que son muy especiales y que yo los apodo libros que alcanzan para siempre libros que cualquiera de ellos que venga conmigo caramba va a alcanzar para toda la eternidad de mi trabajo sobre la Malhut como un pilar de bien en mi Esod y los acomodé más o menos todos juntos imagínate que mañana no lo quiera Dios, pero puede pasar mañana se terminó no hay electricidad, no hay internet no hay esto, no hay aquello ¿qué te llevas contigo? para mantener la lucidez para mantener el recuerdo correcto para mantener más que el recuerdo, para mantener el rumbo, para saber siempre hacia dónde vas. Claro, pueden ser muchas cosas aparte de libros, o hasta en vez de libros, pero si fueran libros, mira, si fueran libros, tengo aquí, primero que nada, los cinco Humashim, los cinco tomos de la Torah, cada uno de ellos con una antología de los exégetas, con... Un, una colección de explicaciones para cada pasuk, para cada verso, para cada palabra. Uno puede caminar toda la vida adentro de las aguas turbulentas y amables de la Torah y seguir hallando en las aguas de la Torah más y más y más sabiduría, entendimiento, comprensión, conocimiento, oportunidad, luz, energía. Al lado Aquí en negro, Torah Nevi'im K'tuvim, tenemos un Tanaj completo, sin explicaciones. El Tanaj clásico de editorial Koren, con, en su formato grande, los 24 libros del llamado Antiguo Testamento. Profecía, sabiduría, un mar infinito de comprensión dentro del idioma sagrado de la Torá por delante. Y aquí en la punta, mirá, aquí tenemos los cuentos completos de Rabin Nachman, no los pocos cuentos, hechos famosos y explicados hasta el cansancio, aunque Rabin Nachman pidió que nadie haga interpretaciones sobre ello o las publique, todos los cuentos conseguidos por el profesor Tzvi Mark de la Universidad de Barilán, de una infinidad de manuscritos de los discípulos de Rabin Nachman te puedes perder para siempre allí dentro y cada vez hallar cuentos que son metáfora de lo que estás viviendo desde un ángulo distinto cada vez. Y entonces tengo que irme a todos estos tomos de mi ejemplar del Zohar Akadosh, del sagrado Zohar. Cierto es que esto no es un libro, sino 23 tomos pero son 23 tomos porque lo estamos estudiando con la explicación preciosa llamada Matok Midvash, más dulce que la miel de Rab Daniel Frisch, Zihrono Libraja que me perdí de conocerlo como me pasó con tantos otros cuando terminé por primera vez de hacer un recorrido de todos los tomos de su Zohar y me dispuse a intentar hacer contacto e ir a conocerlo y agradecerle, ahí fue cuando él partió de este mundo. Pero el Zohar, sin duda, también tiene aguas infinitas para saciar la sed de conocimiento de Kedushah y de saber quién soy para siempre. Y claro, al lado del Zohar, por supuesto, está todo el Talmud Bablí. el Talmud de Babilonia, me falta el Talmud Yerushalmi, el Talmud de Jerusalén, que como les he estado contando en los últimos días, estoy descubriendo, revelando, regocijándome en una nueva dimensión que no conocía del ping pong entre ambos, pero definitivamente en las páginas del Talmud uno puede encontrar fuente de sabiduría nueva para siempre. Y entonces voy a bajar y vamos a cambiar un poco de estilo porque acá tenemos el Sefer Hagadá, ha el libro de la Hagadá, el libro de la leyenda, el libro de la dimensión de la Torah, que no trata de halajot, de normas, de leyes, sino que trata de todas las metáforas que están alrededor para enseñarnos a aplicar la sabiduría a la vida misma. Este Sefer Hagadá ha es una recopilación de todo lo que no es Halajá de todo lo que es Hagadá, parábolas, metáforas, Midrashim que aparecen en la literatura sagrada hecha por el maravilloso poeta jaime Nachman Bialik junto con un hombre de apellido Ravnitsky a quien no había leído antes y es hermoso el trabajo que hicieron ahí el trabajo mucho más que aplicado a la dimensión sagrada de las cosas aplicado fundamentalmente a la dimensión literaria a la dimensión artística de todo y eso lo hace bellísimo, en sus casi mil páginas, vaya, vaya, no, más de mil páginas, vaya que hay un océano en el que nadar para siempre si hiciera falta. Y al lado me van a quedar muchos libros en el, en el camino, obviamente, porque Pirke de Rabbi Eliezer, que está al lado, también es básicamente un libro infinito, pero no infinito hasta este punto, no infinito para mí como un libro que me pudiera bastar para quedarme con él para toda la eternidad, y no me faltaría nada. Las obras completas de Jorge Luis Borges, que recibí en un regalo de cumpleaños maravilloso de mi papá hace muchísimos años. Las obras completas de Jorge Luis Borges, donde están su poesía, sus cuentos, sus ensayos. Caramba, Jorge Luis Borges no es la Torá, pero Jorge Luis Borges es una fuente infinita de flechas que apuntan en todos los sentidos posibles y que me hacen acordar porque son metáforas que recurren entre sí y que vuelven y que resuenan entre un libro y otro libro y, el, y, y, y aparecen citados ahí todos los libros y todas las metáforas y todas las ganas y todos los poemas y es tan pero tan pero tan gozoso. Y uno podría quedarse yendo para adelante y para atrás en solamente este libro, acaso para siempre. Si hiciera falta, que no haga falta. Hago una excepción acá, porque este libro, en dos tomos, Jorge Hashemot, se los he mencionado alguna vez, Las raíces de los nombres, es un libro de Kabbalah, pura y dura, digamos. Pero Kabbalah, de esa que te abre la mente por completo, si, si has estudiado antes porque aparecen allí todos los nombres sagrados que hay en cualquier lugar de la literatura sagrada ya explícitamente o insinuados y entonces tú puedes, y con sus explicaciones y entonces tú puedes desde ahí mapear, mapear todas las energías, mapear la historia mapear las luces, mapear los tikunim de todos desde esta colección maravillosa de nombres sagrados, que no es para leer pero es una meditación para siempre. Y en un salto vertiginoso y enorme tengo que venirme forzosamente a The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams porque probablemente es una de las mejores novelas escritas en toda la historia de la humanidad porque fue en parte escrita como libro pero en parte escrita como película y en parte escrita como audición de radio y en sus 967 páginas de una trilogía en cinco partes, es también un libro infinito en el cual podemos buscar, buscar hasta el último resquicio de la naturaleza humana y de la imaginación y de la fantasía y de las ganas y del destino. Todo, todo, todo, bellísima, ironiquísima, entretenidísimamente descripto. En este libro que me encontré una vez en una guiniza donde en esos recipientes enormes en que se tiran los libros sagrados que hay aquí al lado de los cementerios, porque los libros sagrados que ya no pueden ser usados, no se los puede tirar a la basura, se los deposita allí para que sean enterrados luego. Y a alguien se le ocurrió, yo supongo que se trata de alguien que no sabía qué era lo que estaba tirando en realidad, o alguien que en realidad se dio cuenta que tiene sentido creer que un libro de esta calidad y esta categoría se ha llamado sagrado, en tanto es formativo a más no poder. Y entonces lo tiró en una guinizada y yo lo encontré allí. Vuelvo a mis cuadros, quedan... Hay muchos libros más que tendría que citar en esta colección, pero valga la idea, probablemente tendría que entrar aquí Rayuela de Cortázar y del mismo modo la colección entera de libros como, como uno solo, de Ravitzadok mi Lublin y, y seguramente Don Quijote de la Mancha y, y entonces cuando ya llegamos ahí hay, hay un montón de libros más y, y eso ya era un despropósito porque si todo se termina nos vamos a ir con un libro abajo del brazo en todo caso pero no con una gigantesca biblioteca lo que me importa dejarte aquí lo que me dejé a mí mismo es es darme cuenta de esa historia de Geset de Yesod. Yesod en el momento, en la sintonía justa, en que me preparo con todo el ticún, con toda la enmienda ya hecha, me preparo, me alisto a actuar sobre la realidad. Entonces, en ese momento, un libro que me sirve de pilar de bien, Cualquiera de estos libros que me sirva de pilar de bien va a ser el Gésed de mi esod, va a ser el guardián, el guardián de que sea bueno todo lo que mi esod, que se acuerdan esod es el ermitaño, pero después en el tarot, pero después del ticún ya no es el ermitaño, es la fuerza y la fuerza agarrada a una idea de bien Amigos, quería quedarme con la idea de libros infinitos hay algunos libros que, que son para siempre yo en el último año he, he escrito y publicado varios libros ahora estoy tratando de destrabar el próximo, sanar el alma que... Tanto tiempo que me dio entre lo que iba escribiendo y ahora el tono del libro, la idea del libro de alguna manera, varió en mi interior, varió en mi alma y estoy trabajando sobre ella de nuevo. Entre tanto, hay un libro que escribí que tiene unas ganas bárbaras de servir de libro para siempre. Y ese libro seguro que tú sabes cuál es. Y si así no fuera, lo aquí para ti. Esa biel tiene ganas de servirte de uno de esos libros que son para siempre. Y mira, hasta aquí, y entonces uno sale del mundo de los libros, derecho a un mundo asentado en la espuma fugaz de del mar te dejo con esa pareja de impresiones, el libro para siempre, y allá, en mi horizonte, la espuma fugaz del mar. En un rato te voy a invitar a que me acompañes a un paseo no hacia afuera, sino hacia bien adentro. Shalom, shalom.